Señores, tenemos visita hoy. De una vez me llama. Hablamos otra vez, una vez con, con la queridísima, la bellísima Danelli de R. Dior, Dior. Ah, Saludos. Hola, hola, saludos. Hola. ¿Qué es lo que es, No te tenemos todavía. Bueno, todavía. Te tenemos en el programa. programa. El programa. Sí sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes, corazón? Me siento muy bien y feliz. Estaba con Ángel ya compartiendo, estábamos hablando. Ah, ok. ¿Ya tú estabas con él? Sí, pero estábamos trabajando, sí, está trabajando. Sí, estábamos trabajando. A Ángel siempre le gusta trabajar y ¿Sí? se le adelante al otro. Sí, eso es así. Que te va sí. por otro lado. Sí. <risa> Como tú estabas trabajando adelante. Señores, tenemos aquí a Danely D.R., Danely D.R., una sí. superartista del, del, del género eh, electrónico, pero aquí se ha adoptado el nombre de La Pilita. En República Dominicana. Ah, okay. de, la, la, de ese movimiento, de esa gente que sudan pila en la discoteca, ¿tú me entiendes? Y ella wow. tiene un <risa> tema ahí que está trabajando muy bien. Ya es, hoy es el día final de su gira por aquí, por República Dominicana, San Francisco. Wow, eso está bien. Sí, y sí, gracias, está aquí, man. ¿verdad? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo fue tu estadía aquí en, en República Dominicana, eh, aquí en San Francisco? Mi estadía fue maravillosa. Encanto, me encanta siempre venir a la República Dominicana, especialmente aquí a Macorís, porque soy de aquí. En sí. Me encanta. Muy humilde y el apoyo más fuerte lo ha recibido de aquí del pueblo mío. Claro, tiene ahí está. Que ya Estoy yo la he escuchado a ella, pero no la había visto sí, así personalmente. Yo me recuerdo cuando pusieron el Alt, pusieron del en segundo. el top, en el top. Sí, sí, en el top. Me dijeron ah. cosas muy lindas. Los dos, Sí, Gracias. no están no es activos activo, activos sí. los muchachos. Ha gustado mucho tu música y ¿Qué Gracias. te motivó a ti a hacer ese tipo de ritmo. Siempre me ha gustado la música electrónica, siempre desde niña, de los nueve años, y estudié teatro, fui para escuela de eso, el high school, como le dicen allá, aquí le dicen el bachillerato. Okay. Pero me motivé más este año Y fue también viniendo para acá Para el país mío, para la República Dominicana Yendo para y electrónicos y cosas así Tú hablas como muy lindo como, como así sí. ¿no? lindo. No, no, sí. Un sí. poco es es salteado. muy eso Es un en spanglish, medio salteado sí. Sí. Yo le dije a que me llevara un chin suave Porque el español lo tengo medio Entre sí. el medio me Brinco un chin tener. en español sí. <ríe> No, no, pero eso está pero bien gracias. Y aquí veo muchas personas saludando lo que sí. es a la joven, Danely D.R. sabes por qué lo quise hacerse, poner por... de esa <risa> forma? <risa> escucha, <risa> escucha por qué ella quiso ponerlo de esa forma. Porque ¿Por aquí, por ejemplo, hay muchos artistas que terminan con R.D. Bam, bam, bam, R.D., República Dominicana. Como yo vengo de los Estados Unidos, allá el, el, el lenguaje principal es inglés. So yo lo quería poner Danely Dominican Republic. DR, r D-R, no, DR, sí, okay. DR, y quería como mezclar el español y el inglés a la misma ¿Cómo vez. ¿Cómo ha sido la acogida que tú has visto personal de cuando tú llegas con el tema, que la gente lo escucha? Siempre me dan una vibra para atrás positiva y que le gusten y que le gusten y que le gusten a mí me encanta el video obviamente la canción este es mi primer tema y el, mi primer video que he hecho. ah, okay. ah sí. Sí. yo pensaba sí. que ya tú, tú tenías más experiencia pero parece no, ah no, no pues va muy bien, bien. si sí, ese es el primero va muy bien Gracias. Gracias. Sí, muy dura. Vemos que a ti, tú te activas en Instagram, tiene un buen perfil, sí. te dan mucho like, el tita, yo aquí que Doma Montana te da like esa gente, ¿qué es lo que? Te tiran ellos eh, o, o no. te vaquean, ¿qué es lo que? Es... Montana dándole like tú sabes que Doma Montana es el, el, el, el, el, el tiger de las mujeres, Claro, sabes, la no, que ya tiene el talento tigre. para que cualquiera de la like, va sí. por lo, lo que pasa es que no le ha llegado todavía, pero le va a llegar que todo el mundo Amén. le dé su live. Amén, gracias. Hay que estar positiva siempre sí. porque sí. es bueno que la mujer incursione en lo que es eh, la música urbana y esa, y esa fusión. Porque mira, eh, un ejemplo, la artista Farruco sí. le, le, sí. ha, le ha sí. sí. funcionado sí. funciona, sí. no muy que lindo. Y este tema está como contagioso. Uh -huh. uh, pues está, uh, la camarosa, es ¿cómo el se llama? Christopher muchacho. Blanco No, no, la de allá Oh, la oh yo pensaba que lo, el muchacho que hizo el video Que se llama Christopher sí, Blanco el Christopher Esa Loco? es Tiffany, mi prima <risa> <risa> sí, ah, Tiffany Mira tú, Tiffany se llama ella <risa> Sí, porque ah, ah, ya oh, No Está saliendo ¿Dónde tiene? Christopher Blanco siempre Es un muchacho que está haciendo Muy buen trabajo, muy buen trabajo Christopher ahí, de la mano de. Sí, sí, que hay que hacer trabajito con y ahí lo fui a los videos. Hay que <risa> hablar con él, ¿sabes? porque está muy mal ahora mismo. Oh. No, entiendes? no él, tiene, si... él es un muchacho muy humilde, él tiene la mente muy creativa, muy, fue un, voy a decir paciente, pero no, porque hablábamos por el teléfono por horas, hablando de ideas, pero yo se lo agradezco mucho y él es muy talentoso y va muy lejos en, en la vida. No, no, no sí, sí, es un muchacho muy que talentoso. Trabajando con disciplina se llega lejos. Sí, me encantó. por ejemplo tiene vamos a decir carol g es un nombre de pila uh -huh. pero carol g una cosa en el concierto una cosa en su vida quién yes. es, Danely? Danely es una niña no una niña bueno sí porque soy siempre voy a ser niña de corazón pero soy una mujer muy tranquila veme así que es la ir, ironía es tan grande canto música electrónica que es muy y soy tranquila Estoy estoy muy tranquila, tranquila esa gente son muy pasiva sí. pregunta, Y me gusta una, una pregunta que quiere saber nuestro hermano Villalona Que es la voz en off, que está allá Que si es soltera o casada ahora O si mismo. tiene algún novio o algo Ok, ahora mismo estoy soltera Está soltera? Sí. Ok, Hola, bien, mi... ¡Bien! <risa> <risa> Vamos, Eh, Tienen que venir diario la característica oh. de, de, para una persona es eh, no, llegarte, llegar. llegarte a ti, que tú digas wow, como, como llamar tu oh. atención, <risa> con verdad, <risa> con la verdad. Oh, oh, oh. Dale, dale. Ah, la cara no, déjame, que sea amable, que sea chistoso, que, déjame ver que tenga un carácter fuerte porque yo tengo un carácter bien fuerte. Claro, claro. Y no me gusta sentir que yo te estoy dominando o que no, no dominen Yo siento que cada mujer le gusta que la domine. Uh, wow, sí. <risa> ¿Verdad? Es verdad. sí. ¿Es verdad? La es verdad. ve sí. anotando eso. No es mentira, me es verdad. Claro. Y le estoy dando el código. Le está dando el código para que <risa> le llegue. <risa> Pero ya la niña, eh, eh, se, ¿te vaya para Estados Unidos? Sí, me voy ya para Estados Unidos, pero regreso pronto. Tiene que regresar, vamos a hacer una gira, un media tour, vamos a hacerla sí. para que ella vuelva. Claro, sí. Y, y un equipo de trabajo, como Tiffany también, que puede. <risa> eh, camarora, <risa> por claro. Que esté, que esté sí, equipo, sí. claro, que esté en el equipo. Claro, que esté en el equipo. Ese es mi, mi, mi todo, mi ah, hermana. Mi todo, sí. Sí. Wow. sí. Eh, ella, ella me protege mucho. Me... Ajá, te gusta proteger. Ajá. Ella es muy protectora. Hey, man, hay que man, tener ella, cuidado. Ella es ella, ella la... <risa> la que se Ay, lleva man. todo malo coro. Sí, Mira, sí, fulana está mirando raro, cuidado. Oh, <risa> sí, sí. No, no, eso es sí. cuando ya, cuando ya logré la pegada. Pero somos, no. somos unas las Mira, dos. Tenemos la pegada. Ella el es momento. cuando tú tengas la pegada, que ella hay que llamar hablar con ella. Tiffany. No, Tiffany, hay dos Tiffany, cuánto? Tifani, Sí, después ah. pues, precios cómodos. Mira, San Francisco, dos fiestas. Mira, tú vas a seguir en esta línea de la música electrónica. Sí, por ahora sí estoy dominando este género primero. Y si en el futuro Dios me da la oportunidad de moverme a otro género, también lo, lo hago. Sí. Voy a decir que sí, ahora no sé qué Dios me tiene planeado por ahora pero si sí, es del género que estoy enam estoy enamorado con este género okay, ahora. Okay. Y lo quiero dominar, lo, lo tengo en urbano también, en el electrónico urbano. Y sí, vamos a, para allá con ese género. ¿Qué te motivó a ser cantante? Como estaba diciendo anterior, desde pequeña de los nueve años, a mí me regalaron una computadora y esa computadora era este Apple. Esa computadora tenía un programa que se llama GarageBand. ¿Cómo se llama? GarageBand. Okay. En yeah. GarageBand, ah, yo <risa> hacía mis propios temas y después me ponían en la cámara y lo grababa, como bailándolo y cantándolo. Y podía grabar porque tenía un micrófono instalado. So, hacía mis propios temas y todo. Después, el bachillerato tenía un programa de teatro que venía con baile, eh, cantando y actuación so Fui para campamento de Disney y llegó a un punto en mi vida que una agencia me contactó, pero mi mamá no tenía suficiente dinero para pagarlo mensual. Y ahí fue que como que se tronchó un ching mi sueño okay. y se apagó un ching. Okay. So, ahora que estoy a esta edad, tuve la la oportunidad de hacerlo. De que tú, yo misma, puedo. Quieta, tú misma vaquíate sí. tú misma verdad cotilla sí, recto, sí, como sí, dicen los sí. tigres. Ajá, exacto. Claro. claro. Sí. Siempre hay altas y bajas cuando, cuando. Lo... Siempre. Y yo sé que en ese momento mi mamá seguro se sintió melancólica, como wow, no, no pude hacer. darle el sueño a Danelli. So, ahora que ella me ve a donde yo estoy ahora, ella dice, ella, eso le llena el corazón a mi mamá. Qué bueno, Ajá, qué bueno. Sí. ¿Cómo se llama tu madre? Mi mamá se llama Mayra. Mayra, un saludo sí. a Mayra. Un saludo a Mayra. Mayra la madre. mamá a mi mami. De... Sí, tú, Te ah. quiero mucho. Sí. <risa> bueno, si la ven, se olvidan de mí. Estamos buenos, la mamá tuya. Yo la tengo. Ah, porque ella está buena. <risa> ah, ok. Bien. Bien. No, no, claro. Como tú dijiste, que ella está buena y la mamá está buena. Eh, proyecto ¿No? este este está grabado. Esto está grabado, le no, hablándo no, no. mentira. Tú como que son aquí está. Ahí, ¿sí? No está bien. ¿Y está qué, bien. y qué te iba a decir? Pero yo ni no iba a decir, nada. ¿no? ¿Tú estás Ay, siguiendo a la ahí. No, no, no, porque qué dijiste eso? No, entendemos tu corazón. No, yo pregunté que si está buena la mamá de ella. Eh, eh, no, no, no, eh, no, no fue así. No fue así. No fue, está más bueno. <risa> está está más buena tu mamá, bueno. dijiste. Atención, Marco, edita eso. No, no, edita <risa> no. <risa> y eso. Y está. Daneli. no voy a hablar ya, yo no sí. voy a hablar ya. <risa> no. eh, ¿Se te ha acercado a, a alguna empresa, una disquera para hacer negocio contigo? A, por ahora no. Por ahora no, nadie, no hay diquera, no hay nadie, todo es orgánico y todo eh, viene de mí, del de, equipo que yo he formado sobre el tiempo. Y el equipo mío contiene más familia que mi familia. Mi familia me da más apoyo de que todo el mundo. Okay. Estoy aquí por mi familia, mayoría, porque me ha ayudado qué bueno, mucho. Qué bueno. Pero por ahora no, no tengo ningún label ni nada que me ha contactado. ¿Y todo y es digo, orgánico. ¿en qué? Label es eh, como... Eh, sí, pero en inglés. Ah, ok. No te mucho. que empaparte, la <risa> frase en inglés. No, no, tengo yo sí, que te yo te enseño un par pa de palabras. Sí, cuando tú quieras. Sí. <risa> sí. No, no, porque me no, no, puedo enseñar. Como yo soy un comunicador, eso no es nada que yo aprenda un poco claro, de eso idioma. eso yeah. Porque eso Camila sabe un poco, se defiende, tú no, porque tú miras otras cosas. ¿Eh? Tú más que... ¿Eh? Claro. <risa> yo soy un poquito... <risa> <risa> no, pero... Eh, tiene que volver pronto. Sí tarde. quiero volver, sí. no me quiero ir, pero me tengo que ir para regresar. No, para regresar. <risas> <risa> tiene que irse para regresar. Sé que ahora tengo varios lugares, De, de si me tengo que quedar por ahí un día ya No, el primer y, pro, cuando tú vuelvas ah, de nuevo el primer programa que va a tener que hacer no, es esto de nuevo. Claro, no tiene claro, que venir aquí, obligado. Las la redes sociales, las redes sociales de Daneli de D.R. Dr. Mis redes sociales danelli dr. Así es. Toda Yo, la plataforma digital y todo. Sí, toda la plataforma. Mídelo allá, como lo está ahí? buscando el hombre. Danelli dr. Sí. ¿Sí? Danelli no, dr. Un equipo amable. Sí. Sí. Sí. Está increíble. Estéticamente. Están buscando, No, el escenario aquí. Sí. sí, pues. sí, sí. Y, y la camarógrafa, porque a los muchachos les gusta tirar esa foto. Puede dar las redes también. La, la camarógrafa que anda ahí también, para que los muchachos la lo sigan en las redes. No, <risa> sí. <risa> oh el este nombre eh, es difícil, eh, es difícil. Eh, eh. pero no tengo otras redes sociales siempre dale, me gritan dale, dame, no tiene Twitter no tiene Facebook why por qué no tiene no, que tener tengo, todo eso una artista tengo nada más Instagram Instagram. ¿no? Yeah. Ahí tú la puedes encontrar. Sí, en pero Instagram. tiene que hacer una fanpage, un equipo, ayúdala a Sí, sí. Vamos a ayudar no, no si en el futuro me hablar. crean un en Twitter o un Facebook, then right, yo lo hago, pero claro. ahora no, nada más tengo Instagram. Sí, yo no una algo fanpage. Oriental, ya, algo oriental, algo, ¿sabes? Porque a veces. Eh, la la, la, la pasada sí, mayor. Oh, okay. okay. La persona. <laughs> la persona. <you>. La persona <laughs> okay. Hay muchas personas que no usan Instagram. Que, sí. que usan fe, no, todito la ayudan. Que, que, claro, que sea yo, yo que la quiera. Ya tiene su equipo para eso. Me quieren como un taxi. ¿Quién No, no, yo, no, yo no, no puedo tener su equipo. Solo. No, no, yo, ella tiene su equipo. Yo señor, puedo tener que... Que bueno, el yo hoy. No, señor. equipo. Bueno, yo Ay, pero él ten... ¿Eh? Uy, no está fácil. No, eso es increíble. Dale, un placer conocerte y estamos aquí. Y siempre para apoyarte. Gracias, es? Nice to meet you. Nice to meet you. Fue un placer conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Estamos aprendiendo el inglés. ¿Qué pasó?